Scrap Trap. tú, pero como no sabía que podías pelear tan bien, bueno, no te dije todo. Estoy demasiado viejo para estas cosas. Bueno, tenemos que hablar más tarde, Scrap -trap. Terminaste. No intentes escapar Tú ya conoces este dispositivo Así que, solo volveré en el tiempo Y te detendré si desapareces de aquí No puedes hacer nada Lo sabes, ¿verdad? ¿Cómo es esto posible? El control mental era mi arma secreta Y sabías exactamente cómo detenerlo te dije que venimos del futuro. Y aún no lo puedes creer. Ibas a usar este control mental contra mí. Así que supe lo que tenía que hacer para detenerte. ¡Qué interesante! Pues no me dejas ninguna opción. Me doy por vencido.